Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas a un video más aquí conmigo. Les cuento que el día de hoy les voy a llevar a conocer a la señora Angélica Valencia. Ella vive en este sector en donde hemos estado conociendo a varias familias y personas de escasos recursos. Ella vive aquí, en esta casita que la tenemos aquí enfrente. La casita está construida a base de madera para la parte de atrás. Y para